Hay un poquito de ruido de fondo ahora mismo porque están los amplis encendidos y no está conectada la guitarra. Entonces, eh, aunque parezca un mentira, se pone amarratada cuando se empina, no. Eh, aunque parezca mentira, desde 2011 o por ahí que tengo esta guitarra, o 2012, jamás la había utilizado en estéreo, a pesar de que tengo la opción y que tengo varios amplis, no, se, no me había dado por usarla en estéreo. Y eh, hoy me ha dado por usarla en estéreo. Bueno, de hecho, estoy mintiendo. Ayer me dio por usarla en estéreo, hoy me ha dado por grabar un vídeo. Entonces, esta guitarra tiene dos salidas, una salida es la habitual, que es la mono, que es la que uso yo habitualmente, y se comporta la guitarra como una guitarra normal, es decir, eh, con el cambio, cuando conmuto entre pastillas, pues aquí suena la del mástil, aquí suena la combinación, y aquí suena la del puente, ¿vale? Pero si sí, con esto la lo hago, digamos, esto envía un ampli y esto a otro ampli, se convierte en una guitarra estéreo o mejor dicho, lo que hago es dividir la señal de forma que la pastilla del mástil va a un ampli y la pastilla del puente va a otro ampli combinaciones, eh, perdón, combinaciones, eh, cosas interesantes pues que puedo tener un ampli en limpio para ritmo y un ampli saturado para solo o puedo tener en la posición intermedia, en, lo, en la cual los dos amplis van a sonar a la vez Puesto que las dos pastillas están enviando señal una, Un sonido Entre saturado y, y limpio O sea, un sonido esto Híbrido, vamos a llamarlo así Super chulo, ¿vale? Y eso es lo que os voy a demostrar ahora Entonces lo primero que voy a hacer es He cogido dos cables, ¿vale? Esta es la que va a ir Al amplio y limpio Lo voy a poner aquí Un poquito más ¿Vale? ahora mismo estaría funcionando en modo normal y ahora cuando le ponga el otro voy a tener el falso estéreo es decir, tengo pastilla de abajo, el ampli, el Bugera este que ahora os enseño, saturado Aquí tengo solamente la, la pastilla del mástil, que es un Fender que tengo aquí abajo también, y en medio suena luz a la vez. Prevalece un poco el sonido saturado. Si os fijáis, el Fender tiene reverb, y el, y el bugera no. Pero cuando combino, suena la reverb también del, del Fender. Entonces, por ejemplo, puedo tener un tono prácticamente ya Cuando quiero solo, pues. O si quiero la combinación. Vamos, que, que suena un te... taco de bien. Esta opción también es muy chula. más al no tengo más que decir